Hola Gonzayas, bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión nos toca eh, dar este, respuestas a sus preguntas. un video de preguntas y respuestas aquí en Canadá. Este, venimos eh, con mi esposa, este, Tenochito y un servidor a responderle sus preguntas. El día de hoy venimos aquí a lo que es el eh, Deer Park Lake. Es un parquecito al mero centro de Bornaby. Como podemos ver aquí, aquí está justamente el Deer Park Lake, justo al centro de Burnaby. Y les queremos mostrar cómo es aquí, una de las vistas más espectaculares. ¿Y qué pasó, corazón? Ya se siente un poquito de calor, está el sol, está nublado, un poco nublado y de repente se siente el calorcito. Pero aquí andamos. Está bien. bueno con actitud positiva por los... <risa> eso. De Nochito es la primera vez que viene aquí. Es justamente hay diferentes eh, columpios. Hay seis columpios. Dos de ellos son para bebecitos y los otros dos ya como para adultos o para niños. Y pues está bastante padre aquí, nos gusta, aquí si te puedes dar cuenta, es una especie de arena. Y bueno, no se diga cuando llegas a la parte de cerca de aquí del laguito. Estos son, son gansos estos amor. Patos. ¿Son patos? Bueno, Chito ya quiere ir. <ríe> ¿Los patos son agresivos? No, no, no, no son agresivos. Bueno, bueno, imagino que como todo animalito, ¿no? Si lo, agredes, pues ah. todo lo que... He escuchado sí. que los patos son de repente algo no agresivos. Oh, sí, ahí está el bebé Patrick Riskies, chiquititis. ya está haciendo amigos. Y bueno, aquí tenemos también a los patitos de este lado. Este son bastantes. Mira, pero ahorita hay poquito, pero hay más. Sí, luego aquí al fondo, aquí al fondo luego también se ven los atardeceres bastante chidos, este parque muy bonito. Vamos a empezar con la primera pregunta, es por parte de Alex Mo. Él en nuestro video de cómo aplicar al BCPNP siendo un estudiante internacional, nos pregunta cuáles son los documentos que se requieren para poder eh, aplicar a este programa provincial. Una de las de las preocupaciones que tiene es justamente el tema de la cartilla militar. En este caso, eh, bueno, eh, la cartilla militar, si bien no es un requisito propiamente, sí es un tema que es importante tener en el país. No es, no es tanto que se tenga que presentar para el gobierno de Canadá sino más bien cuando el gobierno de Canadá pide informes de tus cartas de antecedentes no penales pues obviamente hay una inspección una revisión de tu perfil en el país en este caso pues nosotros que somos de México, si de pronto la procuraduría ve que tienes pendiente un documento este documento el del servicio militar es muy importante no es importante para el proceso de migración meramente sino más bien es un proceso, es un papel bastante importante en el tema de que es un deber para todo mexicano lo necesitas hacer cuando tienes 18 años tienes que hacer tu cartilla tienes que tener tu cartilla, ir al sorteo bola blanca, bola negra y ya sabes no todo lo que conlleva entonces no es un requisito propiamente pero de, para migrar a Canadá para aplicar al PNP y para el Express Entry, pero sí es un requisito como, como, como cada ciudadano mexicano. Entonces, por ahí hay un canal de YouTube bastante eh, que sonó bastante porque les estaban atrasando su proceso, porque el esposo no tenía su carta de, de servicio militar. Entonces, eh, pues ahí es más un tema de retrospección, un tema de análisis, un tema de, oye, ¿por qué no lo tenía si es una obligación, no? Pero bueno, en mi caso pues no me lo pidieron ya que yo sí lo presenté. Bueno, y así es como empieza un poco el trail o como tal la caminata para eh, aquí en el Deer Park Lake. Es, eh, aquí están justamente de este lado los baños y por aquí nos vamos, ¿verdad amor? Uh -huh. Bueno, ahora ya se puede empezar de aquí, de este lado o de allá atrás. Pero en tiempos de pandemia era todos en un solo sentido, pero que ya quitaron esos carpetitos. Ah, mira, se ve padre. Y sí, ahorita ya no es que solamente tengas que ir por un sentido. Antes sí por el tema de la pandemia como, como carros, ¿no? Cada quien tenía que seguir su, este, su sí, carril sí, sí. un ah. sentido. Y pues en teoría no lo podías invadir, ¿no? O sea, si te metías en contra camino, contra flujo, pues te veían mal. Digo, no es que nadie lo hiciera, ¿Verdad? Sí, había excepciones, pero tampoco te decía nada, pero quien iba en sentido contrario, pues decías, es, no está respetando. Sí, pues ve, lo padre de esto es eh, que, por ejemplo, ahorita ahí donde estábamos, donde estaban los columpios y se ve como el laguito, pues estaba bastante <risa> fuerte ya el aire, pero aquí mira, ¿a qué huele, amor? Arbolito. <risa> huele a fresco todo muy verde. Se pone bonito. Por eso cuando viene el invierno. Pues sí, se extraña porque todo queda peloncito. Todo gris. Pero ahorita está muy padre el día. Sí mira aquí ahorita ya se vienen las personas a hacer su hiking. Mira. El, este hiking no es tan pesado como para que uses eh, los bastones. La verdad es que este hiking está sencillito. No es tanto la subida. Aunque esta es una subida donde estamos aquí. No lo amerita tanto. Pero... Cualquier, pero cualquier beginner que venga aquí a este eh, Deer Park Lake la va a pasar bastante bien porque no hay tanta subida ni bajada. Bastante ameno, te vienes a caminar con la familia, te vienes a caminar un ratito, te pones tus audífonos, te vienes con tu showcito o así en verano y ya te pones aquí a correr tus 3, 4 kilómetros aproximadamente por vuelta. ¿Tú te vendrías a correr, amor? Ah, sí te viene la... La condición, yo creo que sí, pero pues por eso no la tengo, porque sí. no corro. Pero está padre, cuando estábamos en el, la etapa final del parto, bueno, ya cuando se acercaban las contracciones y todo eso, yo decía, ay, qué rico es caminar. Y nos tocó venir en días lluviosos. Sí, y fríos, era y fríos, enero, ¿no? Enero. ¿Cuánto es frío? Pues en ese entonces creo que eran como 4 grados, 5 grados. 4 grados, 5 grados. Sí. Y ya para eso, para nosotros es frío. Pues ahora imagínate si estuviéramos en la parte este de Canadá y nos quedamos congelados nosotros, ¿no? Sí, no, la verdad yo creo que no. Obviamente como que se adapta el cuerpo o mentalmente... Oye mira, chécate esto. Aquí González, chéquense esto, sí. Ah, me encanta. Ah, huele, huele limpio. <risa> Ajá. Sí. Así su momento. Ya trae el low heat De verano. Sí. Sí, yo creo que todos nos vamos adaptando. No al 100, pero poco a poco. Sí. Pero si nos hubiera tocado irnos a una provincia más fría, Ajá. pues seguramente hubiéramos resistido el invierno Hola Nadia, gracias por tu pregunta de que si terminé o me quedé en el camino con lo de la escuela no, no lo terminé eh, ya explicamos pero en el video. ¿por qué señorita Laura? <risa> ¿por qué no terminó? <risa> para los que no sepan, ella eh, se llama, bueno, se llama Ana Laura y pues no, nada, pero ¿por qué no ¿Qué en la escuela? porque ya, ya les habíamos explicado en, un, en videos previos pero si eres nuevo en este canal, te vamos a explicar por qué no terminé No terminé, bueno, terminé dos cuatrimestros de inglés Justo cuando iba terminando el segundo, empezó la pandemia Y yo estaba viviendo en Kamloops, que está más hacia el norte de, de Burnaby Cuatro o cinco horas, y Axel vivía en Burnaby Entonces nos... Pues vivíamos separados, no vivíamos juntos, estábamos en Canadá, pero separados. Y cuando empieza la pandemia, me mudo a Bornaby, termino mi cuatrimestre de inglés y unos, que será unos 15, 20 días después, a lo mucho un mes, eh, hubo la oportunidad de que Axel aplicara para la residencia permanente a través del programa Tech Pilot BC. Y en ese programa, eh, él pues ya cumplía con los puntos necesarios para que se nos diera el sponsor y ya no dependiera él de mi permiso de estudiante. Entonces cuando la aceptan, yo me tomé todos esos meses, esos cuatro meses en los que nos daban una respuesta, nos lo tomamos como vacaciones, por decirlo así, tomamos el, el summer, que te dan la opción de de tomarlo como vacaciones y la gente aprovecha para trabajar, ir a sus países, todo cuando nos aprueban, pues dijimos, ok, ya no hay necesidad de que yo me vaya a Camloops a estudiar y tampoco hay necesidad de pagar la escuela porque es muy caro pagar aquí una escuela y yo estaba en el tema del inglés, ni siquiera había iniciado el programa de recursos humanos y como no las aprobaron pues nos emocionamos tanto que también dijimos bueno, creo que ahora es momento de formar nuestra familia y decidimos eh, empezar el proceso de embarazo y pues eh, obviamente decidimos a la par pues pausar lo que fue el tema de estudios Sí, pues ya justamente ahí la primer prioridad se convirtió en empezar la familia que meramente el haberse venido aquí a Canadá con vía de estudios pues era que nos pudiéramos venir acá con permiso de trabajo y empezar a generar experiencia, entonces digamos que el estudio en, ese, en esos momentos se volvió un medio más allá que el medio fin una vez al conseguido el fin que era eh, la aprobación para la residencia permanente pues lo dejamos como segundo o tercero eh, ¿hay alguna manera en que quizás vuelvas a estudiar en un futuro o sí, trabajar? Sí, sí. Sí, al principio yo me rehusaba, dije, no, yo ya estudié, ya para qué, no sé hablar inglés, soy muy, en ese sentido no me gusta, la verdad yo no soy de escuela, yo no sé cómo terminé la carrera. Eh, mis amistades dirían que soy una suerte. Yo, yo también, la verdad. Yo estudié ingeniería, pero de repente me volteo, volteo al pasado y digo, wow, ¿cómo es que acabé una ingeniería? O sea, es muy difícil. El estudio bueno, no es... algo que yo puedo decir es que Axel es muy dedicado. Él sí, si se propone un objetivo, sí le trabaja. No es así como de, ay, a ver si me cae del cielo la respuesta o cosas por el estilo. No, él sí trabaja. Yo soy como más fluida. Digo, si se da, pues qué padre, y si no, pues no pasa nada. No, no me mortifico, no me presiono. Entonces quizás puede ser como una virtud. una eh, virtud y Esa es sea. tu característica, eres Ajá. más fluida, te dejas llevar más. Y yo en el cambio no es que se me den las cosas. La verdad son más como, este, eh, más insistente, más eh, estoy dedicado a cumplirlo, más metódico. Y más allá de que se me dé por capacidad, se me da por constancia. Eso creo que sí podría este, autodefinirme, ¿no? O sea, es como la constancia y la persistencia. Persistencia y consistencia muy útiles para venirse aquí a Canadá. Y para armarla sí. en, todo, en todo, en todo sector de la vida. Sí, exacto. Sí. sí, sí, sí, en toda la vida, no solo para llegar aquí. Pero hay quienes se nos da como más fácil otras cosas, yo me incluyo en esas, eh, no necesito como que como que estarme preocupando ya al menos cuando depende algo de lo que no sé un examen final o, o ciertas cosas que depende de, de mi futuro pues ahí sí me pongo a estudiar dos noches antes o inclusive una así pasó su examen de manejo, así pasé mi examen de manejo de aquí, el teórico pasé mis exámenes del Diplomado en México y pues sí bueno y la siguiente pregunta es por parte de Vera Que dejamos su pregunta él nos hace la pregunta en nuestro video donde fuimos al Costco y compartimos cómo es por cierto ese Costco al que fuimos es el que queda aquí en Bornavi un Costco bastante amplio, bastante grande, es, tiene bastante estacionamiento no se siente tan amontonado como en su momento fuimos ahí al de Vancouver. Nos gusta mucho este Costco. Y él nos hace la pregunta de si eh, tienen eh, servicio a domicilio, el delivery. ¿Cuál sería la respuesta para eso, corazón? Sí, sí lo tienen. Eh, puedes bajar la aplicación. Registras tu tarjeta, tu membresía. Y puedes hacer ahí compras. Tanto de muebles, comida, este. Sí, todo lo que venden ahí, todo, todo lo que venden ahí te lo pueden entregar, pero no recuerdo bien si mínimo necesitas hacer una compra de 50 dólares para que te llegue a tu casa pero sí, al menos yo sí he visto que de, en la aplicación que te dan la opción de entrega domicilio. Bueno, y estando aquí dentro de la parte ya casi central del Deer Park Lake nos encontramos esto ¿Qué es eso corazón? Ay, pues dice que avistamiento de osos en esta área, hay que tener cuidado, no dejar comida o distribuirle a cualquier animal o, o aves, mantener a, nuestros, a nuestras mascotas cerca y a nuestros niños cerca de nosotros. Entonces, pues yo cuando vi esto la verdad me dio un poquito de miedo venir sola porque pues sí, yo no sé cómo reaccionar ante... Si veo un oso, ¿no? Yo creo que si no... No, yo creo que muy pocos sabríamos no, porque... cómo reaccionar. Sí, entonces... Pues ahorita porque hay mucha gente y todo, pero si de repente yo hubiera un oso, yo creo que sí. ¿no? Y luego con el bebé, imagínate, Ajá. Diosito santo. No. No, eso sería no muy se horrible. Pasar, pero... Oye, pero pregunta, ¿te has encontrado un oso aquí? No, nunca. Nunca me lo... Nunca lo he visto. O sea, como que de repente sí me gana la curiosidad. Ay, quiero verlo, pero ¿Dónde besito. está el oso, no? no... Pero no. <risa> no aquí, con, <risa> con <tenor. risa> No, sí, sí, es este, es, es peligroso, ¿no? Pero es interesante que tengan un letrero aquí donde mencionen que tengas cuidado Bueno, están de los osos y arriba dice coyotes No favor, los alimentes No los alimentes Sí, no, nunca hemos visto, lo que, hemos, lo que sí hemos visto ha sido águilas, ¿no? Águilas, sí Y las águilas están una chulada Ardillas la no, pero las ardillas los es... Baches, los gansos estos. Los gansos, perros niña animales como el de acá. Miren, aquí la familia se viene a caminar este, con sus dos este, mascotitas y sus dos hijitos. Es algo muy bello, ¿no? Sí, es que, ay, es que ahorita estos días están geniales. La siguiente pregunta es por parte de Mari Marihuiti. <risa> Marihuiti nos pregunta con respecto al agua potable, el, el, el agua del grifo. Cuando tú vas directamente al lavabo, ¿puedes tomar agua directamente del grifo, amor? Sí. ¿Sí? Sí. sí, sí. ¿Qué tal sabe? Pues... agua. <risa> <risa> bueno, en lo no. particular cuando Ajá. llegamos yo no me sentía con la confianza. Llegamos y sabíamos que, o sea, dijimos, ¿qué onda? ¿Dónde vamos a comprar nuestras botellitas de dicha marca, ¿no? De dicha marca que tenemos en México. Y muy pocas tiendas o servicios, este, pues, venden que el garrafón de agua, ¿no? nos traen una rana. ¡Wow! Traen una rana los muchachitos. Sí. Oh, I got one Ooh. of them. Yeah. I got one of A big jump. <laughs> he's like cannon fire. Uh, oh. I see, I see one I think all oh, the way over there. There's a, little, there's a little one. Oh. Not that little actually. We caught an even bigger one. Yeah. Like oh really? It's probably a size brown. Maybe around. at least double. Oh. It, was, it was just huge 96. wow so thick. wow i hope we'll keep I've never sitting seen. right over there can i, can I know? oh yeah Ooh, i can't catch oh. that no, i can't no, no, see you we're not getting over there, there. there. i went there uh, yeah, there. there. uh, there's right there's one right over there on the um not in the water it's over there oh i see oh baby baby a baby be careful watch out for this man Sí, hay rojas en todo el Oh, yes. no, we'll... ah, wow. sí, está camuflajeada. Está como hay varias, mira, una, dos, tres, presas estas están pequeñas. Oh, yeah, sí, you están como it? camuflajeadas. Oh, I'm I'm sure. ¡Wow, eso es increíble! ¡Fuera! ¡Fuera! Did you buy the No, profit? no, we caught it before over there. Oh. Yeah. yeah, no, we didn't release it here. Yeah, from no, people else. should not do that, right? But yeah. this is no, we we found it over there, and then we said we have to let it go now. That's something great. Yeah, it's cool. You return right? to their environment. Yeah, return to. Yeah. Sometimes I mean, they jump, jump, jump, and then they go away. Right? Yeah. <laughs> <Sometimes> <laughs> he's very disappointed to not keep it, right? Oh but yes, it. yeah. It would be nice to have it at home, but they need to live here. I mean, Yeah, yeah, exactly. A pet, yeah. You know? Yeah. <laughs> so. You're gonna yeah. pull up all that gross Yucky. gunk. Yeah. Oh. Yuck. My stinks. Uh huh. Here, they pass me the net. Yeah, that's gross. Mm -hmm. <laughs> okay, we're gonna start walking. Con. Yeah. Yeah. Right? yeah. Okay. Have have a day <laughs> okay. Bueno, y así tenemos la historia de las ranitas que los niños querían quedársela en casa y pues definitivamente pues no no es posible, no entonces que no la compraron, la ranita la encontraron por el otro lado y entonces ellos en una buena este, causa, eh, causa su, su buena tarea, eh, incitan a los niños a que los, las capturen y justamente se las traigan a, aquí, no al laguito, a su, a, está bastante chido tarea. ¿no? sí, oye pero la agarraron así. <ríe> y había varias, estaban ahí camuflajeadas sí, hago ah, bueno, un pasa. vista 360 de mi esposa se desarrolla aún. Entonces, regresando al tema del agua, ah, yo ¿sí? en lo particular cuando llegué no me gustaba tomarlo tanto, no me sentía con la confianza y pues no venden como que los garrafones, ¿no? Y si los venden son muy poquitos así que en los centros de, de super, super servi de tiendas de super servicio no las, no las frecuentas tanto como en tus países, ¿no? Al menos en México. ¿Cuál sí, es tu impresión sí, sí. con respecto a esto, amor? Eh, sí podéis encontrar garrafones que se rellenan en los centros comerciales, en supermercados de ciertas marcas Pero no es común porque pues, la gente la agarra directamente de la llave Sí, cuando nosotros llegamos yo honestamente no me atrevía a tomarla directamente y compraba mis botellitas ah, ¿Qué hicimos? Pues nos dimos cuenta que vendían unas jarras que tienen unos filtros y compramos nuestras jarras con los filtros, ahí llenamos nuestra agüita y ya no la tomamos. Y honestamente sí sabe un poco diferente, filtrada, que directamente de la llave. Sí, puedes tomarla directamente, inclusive ahí en el centro comercial también llegas ahí a ciertos lugares y puedes tomar agua. O sea, sí, hay muchos despachadores hay muchos de despachadores. agua en, en casi todos lados, en la calle, centros comerciales, en parques, uh -huh. está muy padre eso. Ahora que fuimos a México, extrañaba esa parte porque ya <risa> la me facilidad de agarrar el agua, nada más te acercas, pones tu carrita y listo, ¿no? Sí, y en México yo casi no tomaba mucha agua. O sea, si me acababa un litro al día era así de wow. <risa> aquí sí. <risa> por eso cómprense de, de estos garrafoncitos bastante sí, útiles. Sí, si dos litros, de volada sí. por el horario. <risa> Se fomenta mucho el tema de, de tomar agua, agua este natural, inclusive una amiga dijo que le puso agua de jamaica a sus hijas para que llevaran a la escuela y la maestra le dijo que no hiciera eso porque iba a alborotar a los demás niños entonces que ah, si sí? quería mandarle agua que fuera completamente natural. Vamos a dejar pasar a esta persona. Eso está bastante loco, o sea, te esperas que tengan la autonomía las mamás y los niños de tomar el agua que quieran dentro de la escuela, pero... Es curioso cómo le dijo la persona esta, es no le lleves agua de jamaica, dale agua simple, agua natural. Sí, sí, oh. sí. Sí, porque los niños que no quieren, se entiende, ¿no? Para que no se burte. Así que nada de coquita. <risa> <risa> nada. No manen coquita. Nada de coca. Sí, sí, sí. Marucha, ¿no? Sí. la siguiente pregunta, aquí la dejamos, que es por parte de Nelson Rodríguez. Y él nos pregunta en nuestro video que nosotros compartimos cómo fue nuestro proceso de residencia permanente. Todo describimos así como que los puntos principales por los que pasamos, tanto los aciertos como los tropiezos, los compartimos ahí. Y él nos pregunta, ya que en este video nosotros mencionamos que el siguiente paso a realizar es conseguir la ciudadanía. Y en, esta, en este tema nosotros mencionamos que necesitas estar tres años continuos aquí en Canadá pero que si sales del país, se te restan esos días. Entonces, dando respuesta a eso es... Sí, que te van a restar los días que tú te vayas, o sea, si sea un año, dos días, este, una semana, eso se te va a restar de tu total de horas o días que tienes que estar aquí en Canadá para conseguir lo que es la ciudadanía. Unos amigos nos decían que te toman en cuenta desde, desde la primera vez que entras a Canadá es decir, que si veniste como estudiante internacional y te quedaste tres años, te van a tomar creo que le, la mitad de ese tiempo, ¿no? Para sí, y creo que es lugar. hasta un máximo de un año. Ajá. O sea, si estuviste algo así como un año, te toman seis meses. Si estuviste hasta dos años, un año. Si estuviste tres años, no te van a contar año y medio, sino sería máximo un año. La siguiente pregunta es por parte de Ingel. Es con respecto al tema de las profesiones eh, aquí en Canadá, como ustedes saben, hay muchas profesiones reguladas, entre esas medicina, ingeniería y pues, los contadores, entre muchas otras. ¿no? Entonces él nos hace la pregunta de que si es necesario que saques esa certificación para que te regulen tu profesión y puedas aplicar a la residencia permanente. Lo que nosotros te podemos contar desde nuestra experiencia es que yo no tuve la necesidad de sacar esa certificación que avala como tal que yo estudié una ingeniería de hecho hasta cierto punto si lo vemos de manera estricta yo, no, o sea, yo, yo comprobé que estudié ingeniería y como tal la, mi empresa mencionaba que yo trabajaba o trabajo como Technical Support Engineer pero eso es de manera interna, eso es un documento privado de la empresa y si yo quiero poner mis títulos de ingeniero en páginas como LinkedIn o, por ejemplo, en correos electrónicos o redes sociales, este, pues eso ya es diferente porque yo me estaría diciendo, yo me estaría vendiendo para fines de mi carrera profesional que soy ingeniero cuando necesito ese, ese tema de eh, las certificaciones. Entonces, lo que te podemos decir es que si requieres eh, para poder ejercer de manera este, eh, pues sí, oficial aquí en Canadá como ingeniero Pero bueno, como en todo Siempre hay sus excepciones Siempre hay sus bemoles Y bueno, eso es lo que te podríamos comentar al respecto La otra pregunta es por parte de Daniel Tejeda Aquí se las dejamos Él nos pregunta cuál es el puntaje mínimo Para poder aplicar al programa provincial Que dice, él nos pregunta Ya no es pilot, sino ya es permanente eh, ¿Qué se sabe al respecto de eso? Pues, no sé, yo bueno. pensaría que no se necesita, al menos 6.5 no creo, Exacto. ha de ser menor, abajo de 6.5 pero pues darte a entender, comunicarte porque en teoría tú vas a trabajar para una empresa canadiense Sí, exacto, ahí la respuesta con respecto a eso es que más allá de que tengas un puntaje mínimo, yo lo saqué con 5.5 Este es que de los 200 puntos que es el programa provincial que tú salgas seleccionado para poder aplicar entre de esos requisitos uno es el lenguaje pero el lenguaje simplemente te da puntos no es un mosque de, que, que tengas, que requieras tener 7, que requieras tener 5 o sea no hay un mínimo, simplemente te pide que cumples esos requisitos y que sumes para que seas invitado al drop. Sí, ya no es tan estricto como en el Express Entry, que entre más alto sea tu inglés, pues más puntos obtienes. O sea, ya no es como, como algo tan, tan requerido sí. para que puedas aplicar. Sí, ahora también como dato, por ejemplo, las, las educadoras infantiles. Estas profesiones, ahorita en estos días... Están siendo invitadas a aplicar a la residencia con 65 puntos de 200. Sí, está bajo. Está bajo, pero... ¡Qué bajo. barato! <risa> está bajo porque eh, hay mucha demanda ahorita de guarderías, De daycare para los niños. Y pues entre mayor demanda, pues se eh, elevan los precios. Las guarderías, las que están así 100% respaldadas por la provincia, eh, no bajan de 1.200, están entre, pues sí, entre 1.000 y 1.500. Y ya son guarderías que, que tienen como que todos los requisitos y todos los lineamientos que la provincia te pide. Ya si tú quieres como algo más económico, pues ya son como gente que tiene sus guarderías en su casa o que te cuidan como por hora a tus hijos. Pero por eso están haciendo eso de darles eh, mayor prioridad a las educadoras porque eh, el objetivo de la provincia es que en, en un rango de 2 a 5 años, pues esta demanda de, de los daycare baje y por ende el costo. Así que ya lo saben, no es, necesario, no es necesario un puntaje de inglés, simplemente que alcances los puntos del PNP para que seas invitado. Ojo, pero esto no significa que entonces soy educadora, no hablo inglés y yo me puedo ir. No, tienes que entrar a la página y checar. Pero señorita Laura, ¿qué me está diciendo? <risa> tienes que checar porque sí nos dice que, que debes de tener un mínimo de inglés a lo mejor, pero sí tienes que tenerlo para poderte comunicar con los niños, con los con jefes, todo. O sea, sí es necesario. No hay un mínimo obligatorio, pero es necesario. Así es esto, ¿verdad? Hay que estudiar inglés, no más Sí, sí, sí, sí, sí, exacto. Ya se va a estudiar, ya se va a meter a estudiar inglés, ¿no? Ya, el lunes empieza. Cuéntanos un poquito más de eso. Pues miren, ahora que ya somos residentes permanentes, tenemos la opción de inscribirnos a, a la escuela de inglés, que, bueno, son asociaciones que reciben recursos, ya sean escuelas o asociaciones, que reciben dinero por parte del gobierno, de los taxes, y tenemos la opción de que quienes son residentes permanentes tengamos acceso a este, a este servicio gratuitamente. Entonces ya hicimos todo el proceso, hice mis exámenes de colocación, y entras a una lista de espera, perdón, pero ya me sofoqué y entonces ya una vez que está, te ayudo? sí una vez que estás en la lista de espera, pues justamente eh, tienes la opción de poder ah, tomar clases favor, tanto presenciales como en línea es un sí. esquema híbrido y lo mejor de todo es que es gratuito sí. bueno, ahí, di ahí dicen que se paga con los taxis, entonces no ah, es gratis sí. Pero ya no desembolsamos dinero adicional, ya es completamente incluido, digamos así, por los taxis. Pero esto solamente tiene, tienen acceso las personas que recibieron residencia permanente o que son ciudadanos. Uh -huh. Ahora, también muy importante, los taxes, así sí da gusto pagarlos. Cuando hacen, te dan la retroalimentación, te beneficios o programas sociales etc, de uh -huh. este tipo de cursos ¿Y saben que es lo más pagar, padre? <risa> Así es lo que dije, sí, qué padre, que ya no hay que pagar, yo ya no me voy a sentir con la presión de pasar <risa> la escuela por temas de migración Sí Y la otra es que mientras yo estoy en la escuela pueden cuidar ante noche eh, Ahorita voy a empezar en las tardes, noches de seis, de seis y media a nueve de la noche pero como Tenoch aún no cumple la edad mínima para que lo cuiden en el daycare de la escuela tengo que esperar más de 18 años y van a cuidarlo mientras hagan mis clases así o sea, que ya lo saben quienes están el aquí quienes están aquí y ya tienen su residencia oh mira está la novia ah sí oh ah, qué lindo y ¡Aquí se va a casar! Me va a ver Pachangón! <risa> aquí, es donde se va, aquí es donde se va a armar el Pachangón. El Pachangón canadiense. Ah, vale. Inclusive ahí están las sillitas. Las ahí están todos. Y acá de este lado está enfrente el laguito. Mira, aquí por ejemplo, está la gente. Y aquí tomándose su... Su break, vista esto de aquí que vemos de este lado es Metro Town. Y aquí la gente pasándola chido. Y bueno, Gonzayas, Gonzayas, ahorita eso ha sido todo. Eh, quería, tenía en mente que pudiéramos responder todas las preguntas. Hasta donde yo conté, eran como 17 preguntas en cola. Este, pero no vamos a responder todas en este video porque no queremos que se haga una película. <risa> no, no sea tan largo este video. Esperemos que haya sido algo ameno, hicimos algo diferente a lo que normalmente hacemos. Espero les haya gustado, que les haya entretenido y que les haya sido de bastante utilidad. Observaciones. No, pues ya llevamos tres kilómetros. Sí. Está padre esta dinámica porque caminamos, nos ejercitamos y contestamos sus, sus preguntas. Sí. Y pues muchas gracias, eh, gracias por seguirnos, por sus comentarios por todo lo que lo que representan para nosotros y gracias por suscribirse nuestra comunidad de González está creciendo y es muy bonito ver que los videos que hacemos pues es importante para algunos de ustedes y también hemos conocido muchas amistades por medio de este canal ay sí ay sí ya los famosos sí no no no no no pero la verdad es que sí hemos conocido amistades y eso también está padre que no solamente es compartir información sino que gente que ya llegó aquí, pues nos contactamos, nos quedamos de ver y nos conocemos a más personas. Sí, es padre ir conociendo historias, es algo que le venía diciendo a Ana, que los Gonzayas originalmente nacieron como el concepto de, de Ana y yo, Axel González, Ana Sayas Gonzayas, la historia de migración de dos personas, pero con este tiempo nos hemos dado cuenta que los Gonzayas no es algo más que Ana y Axel, sino son todos aquellos los latinos que vienen en búsqueda de una mejor calidad de vida aquí en Canadá. Sí, gracias por todo, gracias por estar hasta aquí en el video y nos vemos en una próxima. Cuídense mucho, stay safe, échenle ganas, hagan que suceda, make it real, échenle todas las ganas, metan toda la carne al asador y denle con todo para que la magia suceda. Sí, nos estamos viendo pronto y cuídense mucho. Bye bye.